Hola familia, ¿cómo estamos? Ya casi llegamos a los 500 miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado desde el principio y a los nuevos miembros en los últimos meses. Como pueden ver, ya tenemos 434 miembros. Solamente nos faltan 76 miembros para llegar a los 500. Y quiero prepararme para que cuando lleguemos a los 500 miembros... Haga otro sorteo una vez más como lo hice con los cuando llegamos a los 100 miembros y a los 250 miembros. Tenía yo pensado solamente dar tres premios familia pero creo que llegar a los 500 miembros es algo importante, por eso voy a dar cinco premios y vamos a hablar sobre de esto. El primer lugar tendrá tres opciones para el premio. Se puede llevar 12 Sparks por una semana. Imagínense, dos Sparks completos por una semana. Una propiedad en Echo Park, que es de colección estándar o 20.000 UPEX. El segundo lugar, puede escoger entre un Spark por una semana, una propiedad en Chicago o 10.000 UPEX. El tercer lugar, puede escoger entre medio Spark por una semana o una propiedad en Nashville o 5.000 UPEX. El cuarto lugar, puedes escoger entre .2 Sparks por una semana o una tarjeta de Aplan Y el quinto lugar puedes escoger entre .1 Sparks por una semana o una tarjeta de Aplan. Tenemos unas reglas para que puedan participar en este evento. Tienen que ser de nivel Uplander por lo menos, porque es la única forma de que podemos hacer la transferencia de propiedades o de UPEX. Los participantes tienen que estar suscritos al canal del barrio latino Aplan aquí en YouTube. Los participantes tienen que ser miembros del canal Discord del Barrio Latino el día que lleguemos a los 500 miembros. Así es que asegúrense de entrar al canal. En la descripción del video les voy a dejar el link si aún no han entrado. Es necesario eso porque será más fácil comunicarnos si es que ganaron. Muchas veces no leen los mensajes en el YouTube y por ahí los voy a contactar para decirles que, que ganaron. También cuando suba el video anunciando el evento que ya se abrió el evento para participar una vez que lleguemos a los 500 miembros, un requisito será, y lo volveré a mencionar en ese video, es darle un like a ese video. Otro requisito es también dejarle un comentario a ese video que voy a subir cuando les avise que ya está abierto el evento. También tienen que llenar el formulario que subiré y pondré el link cuando haga ese video Dándoles saber que ya empezó el evento. El sorteo estará usando la página de Wheels of Names. Y voy a tratar de hacer el sorteo en vivo. Normalmente trato de hacerlo así. Los ganadores tendrán 5 días para reclamar el premio. 120 horas después de que anunciemos a los ganadores. Si el premio no es reclamado antes de las 120 horas. Se escogerá otro ganador en 24 horas. En otros eventos que hemos tenido lamentablemente. Algunos jugadores no reclamaron los premios y esos premios se desperdiciaron. Por eso voy a hacer esto ahora para asegurarme que tengamos cinco ganadores. Si van a escoger los Sparks, tienen que tener una propiedad en construcción y la propiedad tiene que estar a su nombre. Muy importante eso. Si escogen los UPEX, van a necesitar un Burner para que haga la transferencia de UPEX y cada quien... Yo y ustedes pagaremos el 5% de comisión al comprar el Burner o al vender el Burner. Muy importante eso. Vamos a tener que pagar el 5% dos veces. Cuando yo les compre su Burner y cuando ustedes me compren su Burner. Si no quieren los Sparks y no quieren los UPEX, aquí están las opciones de las propiedades. El primer lugar tendrá la opción de llevarse esta propiedad en Los Ángeles en Echo Park, que es de la colección estándar, una colección azul. En el segundo lugar, si no quiere los Sparks o no quiere los Supex, se podrá llevar esta propiedad en Chicago. Y el tercer lugar tendrá la opción de llevarse esta propiedad en Nashville. Aquí intentamos hacer un barrio latino en noviembre cuando abrieron la ciudad. El cuarto y el quinto lugar habíamos mencionado tienen la oportunidad de pedir los Sparks por una semana o las tarjetas de, de Apple. Para las tarjetas tienen que tener una cuenta del Wax Wallet. Si no la tienen, al final del video, de este video y del video que subiré cuando anuncie que ya está abierto el evento, pondré el link para el video que hice donde les enseño cómo hacer su billetera del Wax lo único malo es que ahora sí tienen que comprar wax primero antes de poder abrir la cuenta antes no era necesario pagar para tener una cuenta en el wax pero ahora ya lo están requiriendo estos son los premios familia de esto es el evento hablaremos con más calma de, de esto estemos por llegar a los 500 miembros si tienen alguna pregunta déjenmelo saber en los comentarios muchísimas gracias por acompañarme con estos videos. Estoy emocionado de que lleguen los autos para que, para que compre uno y pueda hacer más enlaces en vivo, enseñándoles qué tanto se puede hacer con los autos y especialmente en las carreras de autos. Creo que eso va a estar interesante ver cómo funciona todo eso y los premios que quedarán. Que tengan un bonito fin de semana, familia. No se les olvide que la próxima semana ya viene Detroit. El 70% de las propiedades serán FSA. Será una buena ciudad para nuevos jugadores. Esta ciudad les ayudará muchísimo. Bueno familia, que tengan bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.